Último hombre. Hay cielos grandes o pequeños. Depende de la fe o el planeta. Los que temen lo justo y necesario eligen uno de los dos adjetivos. Gotera es tiempo. Dejas huella solo cuando levantas el pie. No por lo que arda o afile las hojas y la arena de un reloj de puebla hacia el pasado. Futura y sombra empequeñecen una vez tierra junto a las hormigas. Mientras escribas historia, el espejo vive piedra y el trabajo polvo sísifo. Reconocimiento que recordarán las cosas cuando lo reciente se ha olvidado y estén cansadas de viajar las flores. Tantos sueños y nubes, que ahora cuando miras, la misma pérdida. Si eres Drújula o explicarte, la muerte del último hombre jamás será confirmada.